Bueno, muchas gracias. Quería empezar por darle las gracias a Teorética, al museo, eh, por los esfuerzos eh, reunidos de los últimos meses, incluso años, para, para poder estar aquí hoy. A Inti, a Tamara y a Santi por la invitación, y a ustedes por, por estar acá para, para conocer un poquito sobre ultravioleta. Al igual que Michi, yo lo que quería hacer era comenzar eh, con esta imagen que para, para ahorita ya todos conocemos, de nuestra querida Guatemala. Eh, que yo creo que representa pues, muy bien eh, la región como tal y las carencias digamos que se viven no solo en el plano como del día a día en, en de la vivencia de Guatemala sino también en, en el ámbito cultural así que tengo aquí un pequeño texto que escribí para, para la ocasión para hablarles y ponerles un poquito el contexto Guatemala es la cuna de la civilización maya tiene 13 millones y medio de habitantes 33 volcanes de los cuales hay tres activos, dos océanos, selva tropical, un equipo de fútbol que nunca se ha clasificado al mundial, sol durante todo el año, un promedio de 17 asesinatos al día, 68 McDonald's, un presidente acusado de genocidio que está intentando promover la despenalización de las drogas en la región, 23 idiomas oficiales, una torre Eiffel en la escala de 1 a 3, también con partes traídas parte por parte desde Europa, ningún astronauta, desafortunadamente un Arjona, 15 años y medio de haber firmado La Paz, dos premios Nobel, uno de literatura, una de paz, dos leones de oro en la Bienal de Venecia, cero, sí, cero museos de arte contemporáneo, un Latin American Idol, y sin lugar a dudas, el mejor ron del mundo. Guatemala es un país sumamente complejo, hay muchísimas, muchísimas contradicciones, y hay un pasado sumamente tormentoso que no entendemos, y por lo dicho, pues un presente que estamos años luz de empezar a comprender. Hay muchísimas carencias, hay muchísimos contrastes y hay también eh, una falta de visión de darnos cuenta de que estas mismas carencias y contrastes nos hacen lo que somos y ahí mismo es donde podemos como actuar y, y proponer, ¿no? Proyectos Ultravioleta es una plataforma multifacética para la experimentación en el arte contemporáneo, formada en el 2009 y situada en la Ciudad de Guatemala. Es una plataforma dedicada a la producción de exposiciones de arte, proyectos multidisciplinarios, foros de discusión, conciertos recios, happenings, intervenciones en el espacio urbano y formatos de intermediación con otros proyectos locales y externos. Cabe decir de que nosotros creemos muy fuertemente en las economías de la amistad, o bien, como diría un amigo, en las amistades conceptuales. Así, a través de interminables colaboraciones, hemos logrado hacer varias exposiciones de arte con artistas locales e internacionales en Guatemala y en el exterior, así como varios conciertos ruidosos, publicaciones atrevidas, foros, talleres variados, mesas redondas, conferencias, presentaciones en ferias de arte internacionales, lanzamientos de libros, tours en bicicletas, lecturas de poesía, clases de arte gratuitas y, por qué no, varias fiestas bizarras y sin sentido. ¿Cómo surge Ultravioleta? Ultravioleta surge en el 2009, luego de varias reuniones que teníamos eh, con un grupo de amigos, cuatro en ese momento, eh, donde nos juntábamos a platicar de arte, de varias inquietudes que íbamos teniendo nosotros eh, en el día y donde casi en todas las reuniones parábamos bastante frustrados de ver de que en nuestro contexto local no había ningún espacio para, para la experimentación del arte contemporáneo. Nosotros como artistas nos sentíamos, pues eso, sumamente frustrados porque no veíamos la manera en que pudiéramos presentar muchos de estos trabajos que, que no cupieran, digamos, en, en los formatos de galería, ¿verdad?, trabajos no objetuales. También estábamos aburridos, hay que decirlo, de esperar una, dos o con suerte tres exposiciones al año de cuando viniera algún curador a, a, a invitarnos a participar en algo o incluso alguien de afuera que pasara por Guatemala de casualidad, casi que y que pudiéramos como ver, de, de gestionar algún proyecto y también pues, nos interesaba mucho de cierta manera tratar de, de establecer un diálogo entre lo que estaba pasando en Guatemala y en el exterior no había casi que ningún tipo de roce eh, la escena eh, de arte contemporáneo estaba muy dividida, incluso hasta la fecha yo creo que es un problema que, que se da en toda la región que se sigue pensando mucha gente de que el arte contemporáneo es el arte que en realidad es moderno que no, no se entiende lo que está pasando y se sigue como fijándose en, en aspectos técnicos más allá de los, de los conceptuales de los mismos trabajos. ¿no? Entonces, comenzamos a investigar otros proyectos que nos interesaban muchísimo y teníamos dos referentes, digamos que bastantes claros. Uno era lo que nosotros pensábamos y vaya que estábamos equivocados de lo que fue la panadería en México. Y el otro eh, era Curimansuto, en el principio verdad no como galería comercial la galería que soy sino pues este espacio que iba rotando de lugar a lugar eh, que iba como haciendo exposiciones digamos que en, en distintos sitios y tenía mucha capacidad de, de improvisar obviamente ya sabemos el monstruo en el que se convirtió así que esa es otra historia también cabe decir que lo que hacemos nosotros y donde hemos tenido bastante éxito es en esta como red de colaboradores con la que estamos trabajando eh, y que mucho de ello surge gracias a una invitación de Pablo León de la Barra a Circa Labs en el 2009 en Puerto Rico, a tres, apenas tres meses de haber empezado nosotros nuestro proyecto. Eh, así hemos logrado trabajar con distintos espacios y, y mantener colaboraciones de todo tipo, algunos, en algunos casos muy específicas y en otros casos digamos que más leves, eh, y entre ellos están Despacio, aquí en San José, La Central en Bogotá, Diablo Rosso en Panamá, Beta Local en San Juan, Pritin Gallery en, en el DF, Lugar a Dudas en Cali, Revolver en Lima, La Loseta en San Juan, Proyectos Monclova en el DF, oficina número uno en Caracas, el museo, nuevo museo La N en Buenos Aires, Chemirrún en San Juan y Proyecto Sauna en Bogotá. Casi como innumerables eh, personajes y, y gente y actores culturales que, que, nos han, que han de cierta manera entendido lo que estamos tratando de hacer y nos han apoyado. Nosotros tenemos digamos dos componentes eh, principales. Uno de ellos son las exposiciones y eventos,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 el bla, bla, bla. Eso. Bueno, entonces, como les decía, hay dos componentes principales dentro de Ultravioleta. Uno son las exposiciones y los eventos, y el otro son los talleres y los bla, bla, bla. Como nos damos por aludidos por el nombre. Semanas, Ahora, para semanas enfocándonos también ¿cómo? mucho en un también esfuerzo ya. crítico, sí. que sentíamos que era algo que era sumamente carente en Guatemala y que sin duda no pudiéramos haber hecho sino es por el apoyo de toda la gente que está de nosotros. Ahora les voy a hablar, dentro del programa de exposiciones, es, es muy variado lo que hay, eh, siempre estamos nosotros tratando de medir, digamos, cuáles son las necesidades y las carencias que hay en el medio de nosotros para luego... Eh, Mala es la cuna de la Ay, no. <risa> sí, Siempre estamos tratando de medir nosotros las carencias que hay, tratando de cierta manera de afectar y de llegar a ellas La primera exposición de las que nos voy a hablar eh, es una exposición que al a lo que momento mí me la foto, que se llamó Los Padres, la distancia y el speed y que hicimos en colaboración con Gerardo Contreras de Printín en México. La exposición de hoy en día, ¿verdad? es un tema bastante vigente, importante para nosotros, ya que vemos como el Internet nos da un mundo de posibilidades y también propone otra estética, ¿verdad? En Guatemala, como les decía, pues seguimos como trabados con una estética bastante como conservadora y modernista, entonces la exposición de por sí tenía bastante video. Pues, eh, tenía también una serie de, de fotos de presas en, en fotocopias con planos grandes, ¿verdad? Cumpliendo, digamos, con esas ideas y nociones de lo que es una exposición de arte. en Sí. En sí. las piezas sí, sí, que veían sí, claro. estaba el ya verso de que es una pieza específicamente sobre internet y la cultura de copy-paste, digamos, que era a la entrada del espacio como para un tipo de mapeo de, de cómo funciona esto piezas como eh, Healing Relaxation de Oliver Larry, de Adam Cruz, perdón, Sparkling de Petra Corporate, o sea, todos estos artistas con los que nos interesaba de de tener algún tipo de diálogo, de participar. también teníamos esta, digamos, deriva eh, virtual que se convirtió en este documento offline, que era el raster de Alberto Rodríguez Jodía, y lo que él iba haciendo era iba como apropiándose de distintas imágenes del internet. Ahí eh, hay un tema clave, digamos que nos interesa muchísimo en el espacio, eh, que es la, la antropofagia, y específicamente la antropofagia cultural, que dado que estamos en un lugar con tantos limitantes, en vez de pues, quejarnos y todo, pues hay, digamos, otras estrategias que podemos llevar. Estaba también eh, la actriz de Byron Marlon que en un pequeño video, hecho a partir de tomas que sacó de chat rooms de, de sexo latinoamericanos. Entonces, él así generaba una serie de posibilidades entre estaba pasando en Latinoamérica y estaba esta pieza fantástica de Jessica Caire que se llama Skype Sessions. Eh, Jessica, parte de su práctica, ella lo que quiere hacer es seguir vinculada, está viendo ahora en Brooklyn, en Nueva York, pero ella quiere seguir vinculada con Guatemala. Entonces lo que hacía era que ella como animal, en Guatemala, en nuestro espacio, con todo este set, y del otro lado, ella en Brooklyn, vía Skype, estaba con el mismo set, siendo parte de la exposición y aportando esas distancias. Y así brindando con toda la gente que iba llegando, se sentaban, se podían hablar, tenían exactamente el mismo mantel, los mismos vasos, las mismas bebidas, y así íbamos con todas las De ahí, hablando digamos de esas estrategias de, que tenemos nosotros eh, de improvisación y de poder operar sin faltas de, de, de recursos económicos, ¿no? está la Bienal en Pedales. Este es un, eh, un evento que nos costó absolutamente nada pero yo creo que fue sumamente exitoso porque generó otro tipo de dinámicas dentro de la ciudad y nos logró, digamos, que insertar y tener un acercamiento con la última Bienal que hubo en Guatemala. Lo que hacíamos era proponer el punto de reunión que fuera el espacio que teníamos en ese entonces, de la bicicleta, juntarnos todos ahí con nuestras bicicletas y luego hacer un recorrido por el centro histórico de la ciudad a distintas de la Bienal. Después de año y medio de estar haciendo exposiciones, nos dimos cuenta de que, de cierta manera, teníamos expectativas de que nuestro público, que es sumamente variado bastante pero muy variado, que entendiera por pues, dónde íbamos nosotros en, en general, y nos dimos cuenta de que no nos entendían en, en nada, porque habían como que muchas grietas en, en el conocimiento, digamos, de la historia del arte y las piezas referentes que a nosotros nos llamaban mucho la atención. Estuvimos en Miami en un simposio, eh, el año pasado y ahí pues escuchamos de Sally eh, que ellos tenían un proyecto increíble en, en lugar a dudas que por medio del proyecto de las vitrinas donde ellos básicamente reproducían con diferentes estudiantes universitarios obra, obras claves en historia del arte y obras contemporáneas también entonces el programa de ellos se llama Calco, creo que Oscar les va a hablar un poquito más de, de esto nosotros les hicimos, le hicimos un calco al calco digamos y armamos esta exposición que se llamaban las grandes obras maestras del siglo XX eh, tanto en el comunicado de prensa eh, como en la, los medios digamos que estuvimos como moviendo nosotros nunca quisimos eh, admitir de que eran copias tampoco quisimos decir de que eran originales sino siempre manejándonos por ahí por mucha, con, con mucha ambigüedad en el tema ¿no? entonces esto generó muchísimo interés porque era la primera vez de que se iban a presentar esos artistas en Guatemala de otra manera era imposible que, que llegara a pasar y llegó gente de sociedad muy bien vestida, llegó gente muy curiosa y las reacciones fueron sumamente variadas al nomás entrar nos topábamos con Marina Abramovich, también confrontando el miedo que hay al desnudo en Guatemala. ¿no? Creo yo y me atrevería a decir de que es probablemente el país más conservador de América Latina eh, y esto pues ya de una vez marcaba como que la pauta de la que se venía. Eh, Duchamp, esta es justamente la hora que se desapareció en 1915, que reapareció en Guatemala. <risa> Joseph Puzú también con una pieza bastante oscura, que, era, eh, que hizo el One in Three chairs, pero con una cia guatemalteca, que desconocíamos hasta la fecha. Estaba Solly Witt con su cubo abierto y completo. Por supuesto no podía faltar ahí eh, Piero Manzoni con la mierda del artista. Estaba también eh, Lucho Fontana, explain Klein. Y de ahí también habían otras obras o otros artistas que queríamos tocar, más contemporáneos, pero que igual que lograban conectar con, con lo que hacemos nosotros regularmente. Entre ellos está eh, Valdesari, tratando de fotografiar eh, una pelota para que esté en el centro de la foto, y nuestro querido Félix González Torres. Lo mismo. Las reacciones fueron sumamente variadas, la gente no sabía qué pensar, una gente se fue súper enfadada, como que si los habíamos chantajeado, los habíamos truqueado, otra gente se fue pensando que era cierto y que era increíble y cómo era posible, en fin, y luego empezaron como que las críticas o empezaron como a, a, a surgir presiones, verdad que nos pronunciáramos, que si, era original, si eran originales o no, que teníamos que tomar una postura, entonces, ¿qué hicimos? Pues propusimos... La gran subasta de grandes obras maestras del siglo XX. Compramos un chipote chillón, emborrachamos a los compradores que estaban ahí y también abrimos las líneas eh, tanto de internet como de teléfono para aceptar eh, ofertas al mismo tiempo de que estábamos transmitiendo streaming online al mismo tiempo. En fin, que fue la expo comercialmente hablando más exitosa que hemos tenido y que ¡Ah, probablemente pues, <risa> De ahí, otras de las cosas que hacemos en Ultravioleta o que nos gusta instar mucho eh, a los artistas con los que estamos trabajando es ofrecer posibilidades para experimentar. Eh, sabemos que, que digamos, hay ciertos artistas que están trabajando con ciertas galerías que les exigen ciertos tipos de trabajos y que no les dan chance a hacer proyectos que tienen ahí en la cabeza. Entonces nosotros, en vez de rechazarlos, al contrario, los estamos para que lo hagan. Y un caso pues, muy particular, y yo creo que aquí va a tener bastante resonancia, es eh, la exposición Catarata de Federico Herrero en el ultravioleta en Guatemala, el año pasado. Eh, Federico ya acababa de hacer una exposición que se llamaba Apretados Vibrantes en Madrid, en Casa América, donde empezaba digamos a, a traducir su trabajo a la tridimensionalidad. Y entonces llegó a Guatemala también con ciertas como ideas de ciertos paisajes que había él encontrado cuando había estado de niño en una competencia de natación, ciertas inquietudes que venía teniendo y que venía viendo su trabajo lo que hizo fue hacer esta especie como de pintura penetrable, si se quiere, eh, que uno, que contradecía un montón de las ideas que uno, eh, el público digamos normal fuera, o normal, verdad, eh, que el público fuera a llegar a tener en general. Por ejemplo, que uno tenía que ir hacia el fondo de la, de la sala de exposiciones para comenzar a ver la muestra. Y esto lo digo en particular por las vigas estas del techo que estaban pintadas solo del lado, que se podían ver solo del fondo después de atravesar esta línea María. De ahí ya podía uno pues, navegar casi como si fuera como un dios, o como un pájaro, o como un hormiga, lo que se quiera, entre este espacio maravilloso que él logró eh, formular ahí. Incluía piezas como esta, y como esta, y como esta. Y de ahí luego, pues ahí digamos que el último proyecto que hicimos en lo que era ese espacio increíble que teníamos nosotros. Eh, era, lo que queríamos hacer era como una especie de revisión a un artista que a nosotros nos parecía fundamental, que nos encantaba y que sentíamos que no, que no se había digamos, que discutido lo suficiente o apreciado lo suficiente. Eh, el artista Francisco Tún eh, él es un eh, pintor o artista guatemalteco eh, que muchos lo consideran como naif, que nosotros a nuestra manera de verlo es un tipo que estaba mucho más adelantado que, que todo lo demás que no hay mucho chance de ver su trabajo. Entonces, por lo mismo, hicimos una serie de gestiones con alrededor de 10 colecciones privadas que tenían obra de él, que nos lo prestaran por un día. El mismo día montamos, abrimos por tres horas, fue como Happening que hubo en el espacio, abrimos por tres horas y llegó un chorro de gente, y pues al final pudimos presentar este trabajo a gran parte de nuestro público, que como les decía es bastante joven, que nunca habían tenido chance eh, de ver el trabajo de él, pues a verlo con persona. Digamos, abstrayendo el paisaje guatemalteco. ¿De qué hay de Estas es son alrededor de los 70. A él lo desaparecieron como dentro del conflicto armado de Guatemala a final de los 80. Hay diferentes teorías de qué fue lo que pasó: unas que solo se murió de por sí, otras que lo atropellaron y luego lo montaron en una ambulancia y se desapareció, otras que resurgió un manicomio. Por hablar, él era un tipo sumamente destructivo y, y pues tenía este trabajo que era impresionante, la verdad. Y bueno, pues regresando a, a esto, eh, nosotros ahorita digamos que estamos en un momento bastante particular. Eh, hace como tres meses más o menos, eh, llegamos al fin de nuestro espacio que teníamos en ese entonces. Una serie de peleas y desentendimientos con, con la dueña del local, eh, que me atrevo a decir eh, que está totalmente loco. <risa> por, por varios motivos. Eh, y la, entonces, pues nos quedamos, lo vimos. Al principio estábamos con un poquito como paniqueados, incluso, ¿verdad? No sabíamos qué iba, qué iba a pasar, qué iba a pasar con el proyecto. Tampoco es que tengamos muchísimos fondos. Ahora, pues, contamos con una ayuda de IVOS que nos ayuda en la parte de producción, eh, pero que seguramente no cumple todas las necesidades. Entonces, eh, en vez de como ponernos inmediatamente a buscar otro espacio o otra sede nueva, lo que hicimos fue como empezar a repensar el proyecto y a ver diferentes maneras en que pudiéramos, como, regresar a los orígenes, que era esta idea de de ir como que deambulando de un lugar al otro y seguir activos, ¿no? Eh, en particular, pues tenemos ahorita justamente un proyecto que está en rosso en Panamá, eh, y luego queremos hacer una gira por el interior de Guatemala, hay muchos espacios que nos interesan muchísimo, que nos llaman mucho más la atención de cualquier cosa que esté pasando en la ciudad, es un fenómeno bastante nuevo, y ahí vamos a presentar una exposición que se llama Así que se vaya, que presentamos por primera vez en un congreso el año pasado en Medellín y que queremos que regrese a Guatemala porque de ahí sale y que vaya como que visitando y actuando como diferentes tipos de alianzas adentro, ¿verdad? También tenemos otro par de actividades afuera, entonces la idea ahorita, de momento, en lo que encontramos otra joya como esa, que de espacio, pues ir improvisando, que es una cosa que se nos da bastante bien, como se dieron cuenta. Y eh, pues eso, ¿verdad? Como que continuar. Así que pues les agradezco y saludos.